En el programa de hoy, en esta sección de Cultivo paso a paso, retomamos nuestro aprendizaje sobre los nutrientes y sus funciones en las plantas. Hoy vamos a hablar de los macronutrientes secundarios, que son el azufre, el magnesio y el calcio. Comencemos con el azufre, que es un nutriente que podemos hallarlo en la leonardita y con la que podemos enmendar nuestro suelo en caso de un déficit de este nutriente. La leonardita es un producto orgánico y natural que tiene una alta presencia en su contenido de azufre en forma quelatada. Al ser un producto ácido, no hay que utilizarla en suelos ácidos. Dependiendo del grado de corrección, se aconseja utilizar entre 100 y 300 gramos por metro cuadrado en un suelo de 5 a 10 gramos planta en maceta. La principal función del azufre está relacionada con la síntesis de proteína, formando parte de aminoácidos como la cisteína, la cistina, la tiamina o la metionina. Ayuda en la formación de coenzima A, vitamina B1 y algunos glucósidos, los cuales dan el olor y sabor característicos a algunas plantas y también de la clorofila. El azufre es absorbido de manera principal como anión sulfato, aunque también en menor cantidad a través de los estomas de las hojas como dióxido de azufre. Cuando se produce una disminución en el suministro de azufre a las plantas, se reduce su crecimiento y las hojas adquieren clorosis de forma uniforme tomando un aspecto raquítico. El cuadro sintomatológico es similar al del déficit de nitrógeno, solo que el azufre también afecta a las hojas más jóvenes. Las hojas tienden a arrugarse conforme a la cadencia se hacen más notable y los tallos se vuelven más rígidos y quebradizos. Un este importante macronutriente secundario es el magnesio, que es el constituyente mineral de la clorofila, por lo que resulta imprescindible para la realización de la fotosíntesis. Una buena fuente de magnesio y que podemos utilizar en canavicultura es la quieserita. La quieserita posee cerca de un 25% de magnesio y la podemos aplicar a razón de 15 a 30 gramos por metro cuadrado si se cultiva en suelo y de gramo y medio a 3 gramos por planta si se cultiva en maceta. El magnesio es, al igual que el fósforo, activador de reacciones enzimáticas e interviene en la transferencia de energía en las plantas, pudiendo hallarse también como cofactor enzimático. Se trata de un elemento muy móvil que se transporta de manera fácil y rápida a las semillas y órganos de reserva. El magnesio se absorbido en forma de cation magnésico. Es un nutriente con un elevado número de competidores, como los cationes de calcio y potasio, aunque es más especial el cation amonio. Los primeros síntomas de un déficit de magnesio se manifiestan en las hojas viejas que presentan una clorosis internervial que suele avanzar desde el borde hacia el interior. La clorosis comienza tomando un color amarillo pálido uniforme que luego va mutando a marrón para terminar necrosando. Los excesos con este nutriente no son tóxicos pero producen antagonismos con sus opuestos, lo que produce carencias de otros elementos que quedan bloqueados por este. El último macronutriente secundario es el calcio que podemos aportarlo al suelo de cultivo a través de la molienda de rocas de caliza. Estas rocas poseen cerca del 50% de este mineral. En suelo se pueden aportar entre 20 a 150 gramos por metro cuadrado, dependiendo del grado de carencia y de acidez. En caso de maceta y dependiendo del tamaño de esta y del grado de carencia, se pueden aportar entre 2 y 15 gramos por planta. El calcio colabora en la constitución de la pared y membrana celular y es el encargado de aportar firmeza al sistema estructural de la planta. Influye en el crecimiento de raíces y del desarrollo y maduración de las semillas. La planta absorbe el calcio como catión cálcico, a través de las partes más jóvenes del sistema radicular. La carencia de este nutriente provoca un débil desarrollo de los brotes y de los tejidos apicales de las raíces, ralentiza el crecimiento y produce escaso despliegue de hojas nuevas. Como sucede con el potasio, el calcio tampoco resulta tóxico para las plantas en altas concentraciones. El inconveniente también lo presenta el bloqueo que puede producir respecto a otros nutrientes que son antagónicos, como el hierro.